Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad que detrás wow. de cámara se dan tremendos programas. Esto es, señores, De Mañana. Y tenemos ahora el momento de nuestro conductor, el doctor eh, Amado. Sí, eh, señor. Gracias, <risa> Fulvio. Muchas gracias. Bueno, yo eh, prometí que iba a hablar de una anécdota, de un libro que utilizo eh, para mis clases. Se trata de un libro que se llama La Culpa es de la Vaca. La, la temática de, de, de esta anécdota es la siguiente. Hay un filósofo, maestro filósofo, que va caminando por el campo con su alumno. Y claro, el, el alumno preguntándole y, y él eh, eh, respondiéndole y explicándole cosas. Allá a lo lejos ven una casa... Un humo que sale y dice, bueno, ahí hay una vivienda, vamos a acercarnos. Y cuando se van acercando se dan cuenta que se trata de una casa en muy mal estado. Eh, de, de, techo de yagua desvencijada, eh, muy deteriorada, ¿no? Sí. Se ve que al, al lado tiene una cocina también en, en gran, en franco estado de deterioro. Cuando llegan ven unos muchachitos eh, que se notan con problemas de desnutrición. Bueno, una situación de pobreza crítica. Y el filósofo, como filósofo, comienza a preguntarle a sus a su, eh, a su la gente de ahí, a la gente que vive en la casa, le pregunta que qué hace, que qué tiempo tienen viviendo acá. Y entonces le explican que ellos son muy pobres, que no tienen nada, que lo único que tienen es una vaca y que la vaca le da una, la leche para el desayuno de los muchachos y lo otro la venden para comprar la comida, lo poco que pueden recaudar de la leche que le sobra, compran la comida y con eso comen. Bueno, eh, le brindaron café y la, la gente se fueron. Cuando van caminando, alejándose de la casa, ven la vaca de la, de la gente que está amarrada a la orilla del camino. Y el, y el maestro le dice a su alumno, eh, desamarra la vaca y tírala por el barranco. El tipo se sorprende, se pone histérico. Dice, pero maestro, usted se está poniendo loco. Dice, no, no, hazlo, te lo digo yo. Pero maestro, hazlo, te lo digo yo. Lo convenció de que lo tirara. El tipo cogió, desamarró la vaca y la tiró por un barranco y la mata. La vaca se mató. Y el tipo vivió nueve años, diez años con esa preocupación. Ya siendo filósofo. Con ese también, cargo de conciencia. Óyeme, terrible. Esta gente tan pobre, de barata. imagínate tú. Y le acabamos, le matamos lo único que tenían para sobrevivir. Cuando, cuando el tipo decide volver diez años después, cuando se acerca al sitio, ve que la casa es de concreto. Y de techo, dice, eh, imagínate, esa gente vendieron lo poco que tenían y se fueron. ¿Quién sabe dónde están? Porque imagínate tú, lo que le hicimos fue algo terrible. Y cuando se va acercando, ve que las cosas cambian. La cocina ya no es una cocina de que no, la cocina está dentro de la casa. Ve que tienen estufa porque vio un tanque de gas y dice, caramba, aquí vive una gente de dinero. Sorpresivamente, o oh, sorpresa, cuando entra a la casa y saluda, era la misma señora. Y el tipo se sorprende, y ve los muchachitos con zapatos, con camisitas con... Ya grandes, ya los que tenían 7 u 8 años tenían, eran, eran mayores de edad. Ya. Y le dice: Pero venga acá, yo no solo, yo estuve por aquí hace unos años con mi maestro, y estuvimos hablando. Ustedes se veían en una situación económica muy. Para que usted vea lo que es la, la vida, de la desgracia siempre viene algo bueno. La vaca se nos mató y tuvimos que echar para adelante. Y nos pusimos cada quien en eso y mire y y cómo, cómo estamos. ¿Usted se acuerda cómo era la casa de nosotros? El tipo hizo así y se relajó. Y, y la idea de esto es que enseña que de la desgracia vienen las oportunidades, señores. Claro. Que uno tiene obligatoriamente que ver todas las cosas que le pasan con la idea de que todo obra para bien. Saca ventajas y oportunidades de los problemas que te, que te pasan, y no te sientes a lamentarlo y a, y a llorar, ¡ay, me pasó esto! No, no, ¿qué, voy a pas ¿Qué voy a hacer? No voy a poder seguir adelante. Mucha gente se suicida precisamente porque cree que de la desgracia no se puede hacer bonanza, y es tan equivocado. Entonces, esa es la enseñanza que tiene esa, esa lectura, que se llama a sí mismo, la culpa es de la vaca. Entonces, eso le dejo esa reflexión a ustedes acá claro. y a los amigos televidentes yo considero, Amado, a propósito de esa maravillosa reflexión que tú traes en el día de hoy que la vaca hay que matarla <risa> sí. sí, sí, la vaca hay que matarla yo, yo eh, eh, siempre le decía eso a los muchachos con los que yo trabajaba en, en mi zona es que la vaca hay que matarla cuando tú ves que hay algo a lo que ya tú te estás acostumbrando a tu zona de confort eh, y por eso eh, le, le, le hacía la mención a los muchachos que están detrás de cámara porque yo quizás están cómodos ahí están tan cómodo, pero ellos saben que si no se ponen a aprender otra cosa, si no se ponen a, a, a aumentar sus conocimientos, ahí, esa es su vaca, se van a quedar claro. con su vaca y se van a quedar así. Si no se ponen claro. a aprovechar el tiempo y a utilizar esta estructura como una catapulta para crecer, ahí se van a quedar. Hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buen Buenos días. Día. Parece que se fue. Mira, tú sabías que la vaca no da la misma leche. ¿Cómo así? No, no, no, no. Toda la vaca no dan la misma leche. Okay. Incluso la cantidad, ni esa misma de... vaca puede dar eh, leche diferente dependiendo también lo que consuma. Ah, sí, eso es verdad. Y Por ejemplo, la gente se cuida de que no coman bruca. Porque la, la, la leche... Le da un mal, en... sabor. Sí, sí, un mal le, sabor. Le, le da un, ma, un mal okay. sabor. Y tú también... El contenido de grasa es diferente si come llamada, más ahí. materia seca que otra. Eh, sí. Buenos días. Buenas. Buen, buenas. Buen día, buen día. Sí, ¿Sol? buen día. Sí, Amado, Fulvio, Yerian, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, tú, gracias. bien gracias. Sí, mire, yo, yo quiero ver si ustedes han tocado un aspecto muy importante de la economía con relación a una ley que así es que entraba en vigencia el miércoles pasado. La, la 4620. 4620. Sí, la tengo aquí para comentarla. Sí, es bueno que la comente, Amado y Fulvio, porque todos, porque esa ley plazo de 90 días y tiene eh, un, un gravamen de un 2% de, de la DGI para legalizar los patrimonios, una serie de cosas. Entonces, si, nos vamos, si, si observamos esa ley realmente, nos podemos dar cuenta que aquí lo que se está tratando es de, de, de blindar una serie de patrimonios que quizás no vienen de una fuente ilícita, que eh, no, no solamente tiene que ser de narcotráfico, por ser incluso hasta el dinero obtenido eh, por acto de corrupción. Y sabemos que tenemos... La ley de extinción de dominio, que no ha sido aprobada, pero de seguro cuando inmediatamente se regularice toda esta situación, se va a aprobar la, la ley de extinción de dominio. Y entonces también, ¿para qué sirve la ley 155-17, la ley de lavado de activos? O sea, esta ley va a, a, a dejar sin efecto eh, eh, indirectamente... Todo ese tipo de situaciones. Entonces yo quiero que ustedes analicen eso y que pongan sí. conciencia a la gente. Porque ahora mismo hay un empoderamiento, pero también la gente tiene que entender qué cosas se están manejando por abajo que a, a final de cuentas sí son una consecuencias graves para el Estado y para la sociedad. Sí. Muchas gracias. gracias Muchas gracias a ti. Precisamente en el espacio mío quiero aprovechar la sabiduría del doctor Amado para que nos puedas ilustrar acerca de esta ley 4620 que ya la he comentado personalmente con él también por la preocupación de muchos eh, amigos que me han alternado y la mía propia. Pero para continuar y terminar el tema de la vaca, amado, siempre lo, lo, yo tenía un ordeño y siempre lo que, te, lo que teníamos eh, ordeño clasificábamos una vaca para tomar esa leche para oh, okay. <ríe> esa leche para yeah. la familia, yeah. porque tenía no, cierta característica, mejor. ¿verdad? Yeah. Sabe mejor, eh, se clasifican, ¿verdad? Pero es cierto que cuando hay calamidad, vienen oportunidades, porque vienen escasez y hay que suplirla de una manera o de otra. Entonces, aquel que tenga la habilidad para buscar cómo suplir esas necesidades que se crean en esos momentos de adversidad, pues inmediatamente tiende a prosperar. Fíjate, que la historia nos registra eh, este viernes negro que pasó en Estados Unidos con la época de la depresión, los años 30, 29, 30. Y cómo resurgió nuevamente esa economía a, a partir de oportunidades que se abrieron. Lo mismo pasa cuando viene, por ejemplo, un ciclón a un país tropical que limpia la atmósfera, limpia todo y vienen nuevamente los árboles y, y, y de palos que aparentemente están secos y resulta que se llenan de flores y de hojas nuevas. Eso hasta en la naturaleza se da. Es necesario que nosotros nos planteemos de una manera más positiva, de una manera más firme, enfrentar el presente, pero enfrentarlo con acciones definidas que uno pueda eh, saber hacia dónde va y con cuáles herramientas luchar para conquistar, para alcanzar esas metas que uno se propone. Y entre todos, pues, buscando las alternativas que nos presentan las circunstancias y así alcanzar esas metas.